este fin de semana y sabemos eh, parte por supuesto tiene que ver con el COVID-19, sabemos que nuestro presidente, eh, igualmente la vicepresidenta de la República han decidido eh, no vacunarse por el hecho de respetar sus fases en torno a la edad que bueno ya eso no sé qué tanto sentido tendría honestamente, y una espera que con ese lineamiento oficial eh, ciertos eh, personajes históricos políticos del de PRM actualmente actúen de la misma manera yo me di cuenta de que el expresidente Hipólito Mejía no se ha vacunado o, o no sé si yo estoy mal, Roberto pero él yo supongo que pasa a los 70 años, ¿no? Sí, pero recuérdate que eh, el presidente de Polito Mejía ya le dio el COVID. Sí, ajá. ¿Entonces? Entonces, hay que ver porque según las recomendaciones médicas, después que tú eres positivo al COVID, uh -huh. tienes que esperar unos 90 días mínimos, o sea, tres meses luego de... Porque ya tú tienes una carga viral, eh, eh, eh, una carga del virus, eh, o una eh, defensa inmunológica defensa. del mismo virus, que, que tienes que esperar, porque podría a, a darte algún tipo de reacción, si te inyectan, si te ponen la vacuna, que la vacuna eh, muchas es el mismo virus, controlado. Eh, digo yo, tú, eh, habría que investigar si Hipólito sí. se vacunó, no tengo el dato eh, específicamente. Mira, hablando de eso, de vacuna veloz, señor director, las últimas imágenes de último minuto, esto de último minuto, la vicepresidenta Raquel Peña subió en sus redes sociales una imagen. De, de unos eh, contenedores que están en el aeropuerto de Beijing eso es en China en el aeropuerto internacional eh, en, el, en el Beijing Capital International Airport eh, de China, eh, donde da a entender que ya la vacuna, un millón de vacunas se están empacando eh, no sé si el señor director tiene las imágenes por ahí donde ella dice en su tweet y en la foto que ustedes van a ver Empezamos la semana con esta foto histórica que quiero compartirle. Zona de carga del Beijing Capital International, April. Un millón de vacunas en los próximos días recibiremos en República Dominicana. Estamos más cerca de cumplir nuestra meta. Vacunas de RD están llegando. Ahí podemos ver este tweet que subió y también en Instagram. La vicepresidenta Raquel Peña eh, quiso compartirla comenzando la semana y lunes. Precisamente estuvimos hablando antes de la pausa de cuándo van a llegar la vacuna Bueno, ahí está tu respuesta, Veloz. Todavía no tenemos el día oficial, pero ya vemos ahí en esa foto eh, los contenedores eh, que tienen. Ahí vemos la bandera dominicana. O sea, se confirma que son vacunas que vienen para... La República Dominicana, un millón de vacunas. Ahí la estamos, gracias, señor director. Me con, me la <risas> hacia abajo. Ahí estamos viendo eh, esas imágenes que son muy alentadoras, muy esperanzadoras. Es lo que todos queremos. Y en el caso personal mío, yo, yo estoy apostando que esa vacuna llegue en esta semana o a final de esta semana y que se comience a vacunar masivamente. El presidente ha dicho. Y la misma vicepresidenta, quien es la, la presidenta del gabinete de, de, de salud, de que se van a vacunar como si fueran ejercicios electorales, se van a abrir todas las fases para agilizar, porque hay que mencionar de que prácticamente en las primeras fases entiendan las personas mayores o con algún tipo de conmovilidad, así como también los profesores, maestros, docentes están prácticamente sobre un 70% de vacunación. Eh, así que esperemos o esperamos que antes de Semana Santa eh, se pueda vacunar una gran cantidad de dominicanas y dominicanos. Enhorabuena, Veloso. Sí, hay que especificar, eh, bueno, realmente en marzo se espera unos 2 millones, eh, unas 2 millones de dosis de vacuna por eh, comentarios anteriores que ha dicho la vicepresidenta, específicamente esa es eh, la Sinovac, la proveniente eh, de China. Tenemos ahí el tweet que puso el presidente de la república el pasado pasado viernes, alrededor de las 6 de la tarde. Ay, sí. Sí. Mira, que yo, desesperado. Yo, me, yo me sorprendí. Yo hasta iba a comentar en la página del TQ, pero dije: No, no, no, contrólate, manejate, No vamos a colocar ahí la imagen número 16, por favor. A leer no, lo que ha dicho, oye, tuvo bien ese comentario del presidente Luis Abinader diciéndole a su homólogo eh, Joe Biden que Óyeme, eh, eh, eh, deja que llegue la vacuna. Ok, vamos a leerlo eh, la imagen 16, por favor, en pantalla. Posté el presidente Abinader en Twitter, presidente Joe Biden, países de menor desarrollo y aliados tradicionales de los Estados Unidos como República Dominicana hemos aprobado la vacuna de AstraZeneca y la necesitamos con urgencia. No permita que la espera de nuevos ensayos demore nuestro acceso inmediato a esta vacuna. No sería justo. Mira, honestamente yo no estoy de acuerdo con ese comentario del presidente Luis Abinader. Lo primero es que el hecho de que algunos países hayan suspendido el uso temporalmente de AstraZeneca es porque se encontraron una serie de efectos secundarios como coagulación de la sangre, y trombosis AstraZeneca, la casa productora ha desmentido que encuentre estos imperfectos eso es lo primero, no es por un tema de gusto de Joe Biden que se pudiese proceder a nuevos ensayos realmente, así que no, no, no me pareció prudente que él comentara eso en el caso de AstraZeneca nosotros tenemos unos 8 millones de dosis contratados, pero estamos hablando de que ya este mes vamos a estar recibiendo o se espera recibir 2 millones de Sinovac que de hecho yo viendo todo el panorama me aseguro a decir un, un, un millón que, se van a recibir primero sí primero un lote de un millón posteriormente otro lote de un millón ha dicho la vicepresidenta yo me atrevería a decir que la gran mayoría de la población dominicana al final se va a vacunar con la vacuna china que muchos tenían la duda de no sé qué pero al final eso es lo que nosotros estamos viendo realmente. No estuve de acuerdo con ese comentario del presidente Luis Abinader. Me pareció que no, no fue un buen manejo de su parte. Bueno, eh, realmente el presidente tiene todo el derecho de, de, de exigirle y, y lo hizo de una forma incluso elegante, porque realmente eh, Estados Unidos eh, es que tiene acaparada la mayor cantidad eh, de vacunas y al principio se habló la misma OMS eh, el sistema COVA, donde países eh, pobres o no pobres, países eh, quizás que iban a comprar menos vacunas, se le garantizara eh, un, un, un por ciento, un porcentaje, que todo el mundo le estuviera llegando la vacuna. Estados Unidos ha, ha dicho, eh, eso es lo que ha salido en las redes y en los medios, de que primero va a vacunar a su gente antes de pensar, de pensar en otras. Fíjate que en la semana pasada, precisamente, yo comentaba lo siguiente. Cuando eh, eh, eh, aquí a través del COVE se recibieron unas 200.000 mil jeringas eh, donadas por el, el, el gobierno de Estados Unidos, esto a propósito de la lucha de intereses y de la política internacional entre China y Estados Unidos, China eh, que es eh, el único país que uno de los únicos, creo que sí, que el único país que ha donado eh, una cantidad significativa de vacunas. Eh, aparte de que le compramos pero nos donaron vacunas, sin embargo Estados Unidos esto me imaginé que lo hice en el comentario la semana pasada que para contrarrestar un poco las críticas las fuertes críticas que ha tenido Estados Unidos a nivel internacional sobre eh, eh, ese tema de las vacunas que la ha acaparado y que no ha dejado que lleguen a países como República Dominicana entonces aquí son como ¿me entiendes? mira no te voy a dar las la vacunas pero te voy a dar 200 mil jeringas que poco o mucho, son 200.000 jeringas que se necesitan. Aquí, bueno, tuvimos un escándalo por una supuesta sobrevaluación de, de unas vacunas que se iban a comprar eh, a precios exorbitantes, de, de un precio de 8 pesos a 25 pesos. Entonces, eh, esto es un asunto de que entiendo que el presidente eh, Luis Abinader está en todo su derecho. Él tiene que pelear porque también esas vacunas están pagas, ojo, esa vacuna están pagas, paga porque para poder garantizar que eso es lo que el presidente me imagino que está exigiendo estos laboratorios para poder eh, eh, garantizarte esas vacunas. Tú debiste de, de pagarla por adelantado. Aquellos países que no pagaron por adelantado, me imagino entonces que pa, para el 2022 le llegarán esas vacunas, pero bien. Mira, eh, cambiando de tema, quiero ir a Estados Unidos, uh -huh. específicamente en la ciudad de Nueva York. Me hicieron ya un video, no sé si este es un video actual, porque me lo hicieron llegar y me pusieron ahí los comentarios, incluso las personas que están involucradas, que me voy a reservar los nombres. Esto es una discoteca de Estados Unidos, cuando, eh, caramba, eh, la gente como que no, entend, no ha entendido en la situación que está el mundo, eh, como que no ha comprendido.